Una masa acoplada a un resorte vibra con una amplitud de 6 centímetros y con un periodo de 2 segundos. ¿Cuál es el valor de la velocidad máxima y de la aceleración máxima? El problema nos plantea una masa atada a un resorte que oscila con una amplitud de 6 centímetros. Lo primero que debemos hacer es asignar un sistema de referencia, en este caso... El sistema de referencia lo tomamos al eje X, en el cual la coordenada cero de este eje se corresponde con el punto de equilibrio del movimiento armónico simple. La masa de esta manera entonces va a oscilar entre menos 6 y 6, siendo estos los puntos de máxima elongación de máxima separación del punto de equilibrio. Ahora, colocamos o supondremos que el cronómetro empezó a contar el tiempo cuando la masa se encontraba en la coordenada 6, en uno de sus extremos. En esta coordenada, la velocidad es igual a 0, y la velocidad es máxima cuando la masa pasa por su punto de equilibrio, por la coordenada 0, y vuelve a hacerse cero cuando se encuentra en el otro extremo, en menos 6. La aceleración, a su vez, es máxima en los extremos, en este caso en la coordenada 6, es cero en el punto de equilibrio, y vuelve a ser máxima en el otro extremo, en este caso en la coordenada menos 6. Ahora veamos los datos que nos ha suministrado el problema para poder llegar a la solución. El problema nos dice que el periodo es igual a 2 segundos, la amplitud es igual a 6 centímetros, podemos calcular la frecuencia angular, omega, que es igual a 2 pi, sobre periodo, reemplazamos el periodo, y tenemos que omega es igual a, a 2pi dividido entre 2. Cancelamos 2 y nos queda que omega es igual a pi. La solución ahora la encontramos partiendo del hecho que hemos asignado como tiempo igual a 0 en la coordenada 6. Cuando se tiene el tiempo igual a 0 en uno de estos extremos, la velocidad se puede calcular como menos a por omega, por seno de omega por t. Ahora, la velocidad máxima se va a obtener cuando seno de omega por t sea igual a 1, o también podemos tomar menos 1. A nosotros nos interesa el valor de la velocidad, no nos interesa el sentido que nos lo estaría dando los signos, y por lo tanto colocamos menos 1 para que al final nos dé un resultado positivo, no tiene otra finalidad. La velocidad máxima entonces será igual a amplitud por frecuencia angular. Reemplazamos y nos queda que velocidad máxima es igual a 6 que vale la amplitud por frecuencia angular que vale pi. Realizando la operación de 6 por pi, tenemos que la velocidad máxima es igual a 18 0.8 centímetros por segundo. Esta es la velocidad que tiene la masa cuando pasa por el punto de equilibrio en la coordenada cero. A su vez, la aceleración en estas condiciones se puede calcular como menos a por omega al cuadrado por coseno de omega por t. Entonces la aceleración máxima, similar al caso anterior, se va a obtener cuando coseno de omega por t de un valor máximo que puede ser 1 o puede ser menos 1. Tomamos so menos 1, dijimos, solo para que al final nos dé un resultado positivo. La aceleración entonces es máxima cuando... Esta se puede calcular simplemente como amplitud por omega al cuadrado. Reemplazamos y nos queda que aceleración máxima es igual a 6 por pi al cuadrado. Hacemos la operación y entonces la aceleración máxima será igual a 59.2 centímetros por segundo cuadrado. Esta es la aceleración que tiene la partícula cuando pasa por la coordenada 6 y también por la coordenada menos 6. No nos interesan los signos porque solo estamos calculando el valor de la aceleración.